Bueno, pues las cosas están como están. No vamos a complicarnos demasiado. Es posible, es totalmente posible eh, abordar esto de otra manera. Porque en definitiva no importa tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Podemos exprimir a cada situación que nos ocurre enseñanza y aquello traducirlo en crecimiento. Algo tenemos que ir aprendiendo de todo esto. Por ahí la prensa continúa de manera muy sensacionalista, eh, haciendo su contabilidad necrofílica, por ahí siguen las emboscadas de malas noticias. Sin embargo, creo que ya tendríamos que estar bastante bien, más que informados, formados y transformados respecto a, siempre en el contexto de esta coyuntura, a las cosas que no deberíamos consumir a nivel de alimentos o bebidas. Que quede totalmente claro que lo que necesita nuestro cuerpo, con lo que funciona nuestro cuerpo, con lo que trabajan los riñones es el agua, no bebidas de color sospechoso, llenas de azúcar, más aún aquellas bebidas anochecidas y que eh, solo son eh, pues eh, ingeridas porque la gente fue lavada el cerebro, se le lavó el cerebro con tome y tome y tome millones de veces. Creo que este es un tiempo en el que no podemos... Eh, descuidar algunos aspectos. Si los líderes políticos están preocupados por nuestra salud, que comiencen a retirar de los mercados toda esa calidad de alimentos, entre comillas, que son tóxicos, que son antisaludables, esas bebidas que perjudican nuestra salud, que comiencen a prohibirse todos aquellos productos que no son saludables, que en las escuelas no se vendan a nuestros niños y jóvenes alimentos llenos de azúcar, de colorantes, de saborizantes. Creo que tiempos como estos tienen que enseñarnos de una vez por todas a, a cuidar nuestra salud. Cada uno es responsable de su salud. No me preocupa la opinión de ningún líder político, escuchar... Hablando de salud, a personas que horas después están poblando bares, están fumando o coleccionan hábitos antisaludables, resulta de decisorio. Es importante que sepamos en tiempos como estos lo que tenemos y lo que no tenemos que comer. Junto a ello, creo que también es importante a nivel de agricultura, lo que se tiene que cultivar, ya no podemos seguir cultivando ni siquiera por motivos de exportación, de generación de divisas, eh, alimentos eh, que pues en el fondo no son más que alimentos entre comillas, ¿no? que son mercancías antisaludables. Estoy pensando en el azúcar, estoy pensando en... Eh, la cantidad de tierra fértil que se destina a cultivar eh, productos antisaludables. Comencemos en tiempos de crisis de salud, de crisis económica, de crisis alimenticia. Comencemos a sembrar con más énfasis alimentos altamente saludables, nutritivos, medicinales. Cultivemos más plantas medicinales en todas partes. Cultivemos más alimentos que tienen propiedades antibióticas naturales, por usar esa palabra tan desagradable. Cultivemos alimentos con muchos, muchas propiedades nutritivas, ya no, que ya no se cultive cualquier cosa. La pobreza está aumentando, la desnutrición y malnutrición se ha incrementado. Comencemos a destinar las mejores tierras que tenemos en todos los países para los alimentos que nutren o tienen efectos medicinales. De esta manera iremos aprendiendo a priorizar, aprendiendo a descartar lo innecesario y fundamentalmente aprendiéndonos a curar y a preservar la salud a partir de un estilo de vida y de nuestro sistema inmunológico y de la modificación de los hábitos eh, antisaludables en definitiva. Se trata de ir aprendiendo a vivir. Estamos en tiempos de crisis y sin embargo hay muchas alternativas de solución. No podemos, menos aún, cuando la situación en muchos lugares está desbordando, no podemos aferrarnos de manera fanática a un solo paradigma, a un solo tipo de solución. Creo que es un momento de apelar a la multiculturalidad, a estos otros saberes, a esa otra gente con sabiduría que caminó antes que nosotros y que tienen cantidad de información valiosa, de conocimientos que podrían ser muy útiles para salir de la crisis en la que nos encontramos ahora. Todo esto, como siempre, para que lo pienses, para que lo dialogues, para que lo compartas y la invitación para que sigamos encontrándonos, si quieres, con ese otro punto de vista desde nuestra experiencia, desde nuestra cosmovisión, y desde nuestro amor a la vida. Gracias.